Valorant por fin fue lanzado mundialmente, y gracias a esto, ha despertado el interés de muchas personas por saber más y más sobre esta entrega que nos ha ofrecido Riot Games. Así que hoy veremos curiosidades, easter eggs e historia de Valorant. Yo soy Citra, y sin nada más que decir, ¡vamos allá! En resumidas cuentas, la primera luz o First Life un evento que llevó a grandes transformaciones en la vida, la forma en la que operan los gobiernos y el avance en la tecnología. Algunos personajes o agentes se vieron beneficiados ante esto, ya que gracias al avance en la tecnología, personajes como Bridge pudieron reemplazar sus brazos con unos mecánicos. También las granadas de Race pudieron ser creadas y también las trampas y cámaras que utiliza Cypher en su armamento. Aunque no se sabe mucho de lo que fue el evento de la primera luz, ya que se ha hablado muy poco acerca de ese acontecimiento, a mí la verdad me intriga bastante saber más sobre la historia en la que está ambientada Valorant. Así que dime, ¿a ti también te interesa la historia de Valorant? Déjamelo en los comentarios. Después del evento de la primera luz, Brimstone Decidió crear una organización donde sus integrantes son algunos de los agentes de Valorant Algunos de sus integrantes podrían ser Eco True Damage, Karma con Armas, entre otros Obviamente estoy hablando de Phoenix y Sage Solo que a mí la verdad me, re me, me recuerdan mucho a estos personajes, a esos campeones de LoL Y no sé, díganme ustedes si se les parece Pero a mí, a mí la verdad, a mí Sage... Me recuerda mucho a Karma del Hijo Fleches desde que la vi en el tráiler, te lo juro. Aún nos ha revelado mucho del lore o historia de Valorant, pero poco a poco yo siento que iremos sabiendo más de la historia principal. Suscríbete. Un easter egg en Valorant que no sabía antes de hacer este video es que en la sala de entrenamiento hay un parkour que podría llamarse secreto, que puedes realizar hasta alcanzar la cima. Eso sí, no es para nada fácil. Como puedes estar viendo en tu pantalla, el parkour tiene diferentes checkpoints y si te caes puedes reaparecer en dicho checkpoint. Y al finalizar este parkour te dan un trofeo que pues... no te da nada. Pero al menos te dice que completaste el parkour. La verdad es muy interesante que agregaran esto a Valorant y de la forma más inesperada posible. Así que dime, ¿conocías esta historia? Déjame en los comentarios. Como mencioné anteriormente, desde el evento de la Primera Luz, la forma de gobernar cambió en el mundo de Valorant. Este gobierno se hace llamar Kingdom y su nombre y logo aparecen en diferentes partes del mapa Split. Estos son solo algunas de las apariciones de este gobierno. Al parecer, Kingdom maneja todo, desde la venta de productos hasta los boletos de avión. A mí la verdad me gustaría saber más sobre esta organización y saber qué se entra entre manos. ¿Y a ti? Mientras caminaba para encontrar las K de Kingdom, en el mapa noté varias cosas que me parecían interesantes. La primera de ellas es la posible referencia al juego Overcoat. Como puedes ver en tu pantalla, la silueta es muy parecida a uno de los personajes de este juego. Básicamente, este juego trata de cocinar, o oh, eso creo. Me di la tarea de buscar esta imagen en el lugar donde se encuentra y creo que encontré donde debería estar aunque no tuve éxito, lo que me hace cuestionar la veracidad de esta imagen. También aclarar que Valorant estuvo en un periodo de beta cerrada, básicamente muy poca gente lo tenía, por lo que no se sabe si decidieron quitar esta referencia o no. Aquí te va una comparación de las dos imágenes. Usualmente, este juego se encuentra gratis hasta el día 11 de junio del 2020. Igual te dejo un link en la descripción por si quieres ir directamente a descargarlo. Algunos integrantes podrían ser Echo True Damage, Karma con Armas, entre otros. Eh, dense en cuenta que es sarcasmo, obviamente estoy hablando de Phoenix y de Save. La puerta, what the fuck, man, se tiró. Mientras caminaba para encontrar las K de Kingdom, el mapa, noté varias cosas que me parecieran, que me parecieran, que me parecieran. Básicamente, este juego trata de... Ahí el celular.